Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Bueno, entonces, como notarán, se están haciendo cálculos de todo lo que se necesitó para las funciones especiales anteriores. y eh, cada función especial requiere álgebra distinta, pero eh, en forma general diremos que nos ayudamos con las relaciones de recurrencia y la ecuación misma. Y en caso de hacer integraciones, por ejemplo, estos valores son importantes también. La, la paridad de estos polinomios de Hermit es que si el, el orden es par, tiene paridad par, y si el orden es impar, tiene paridad impar. Y vamos a, este, a dar otros resultados sobre este tema. En primer lugar, este, vamos a completar cuadrados en la potencia del exponencial, y nos va a quedar un e a la x al cuadrado fuera. Se toma la derivada eh, con respecto a t n veces, y después se evalúa en t igual a cero para obtener la representación de Rodríguez de estos polinomios. Entonces, esta también pues es muy útil para hacer algunas demostraciones relacionadas con estos polinomios. Se pues Hagan la prueba de calcular los primeros, los más sencillotes. Por ejemplo, para n igual a cero significa que no hay derivada y tengo e a la x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado me da un 1. Y aquí la n 0, que es el uno del polinomio de Hermit de orden 0. Para orden 2, no, para orden 1, perdón, debe de tomarse la primera derivada, entonces queda menos 2x. Y acá un 1 me da más finalmente. Y queda un 2x. Bien, eh, también como lo hemos hecho con, en, otros pol, en los polinomios de, de Legend, pues también se requiere una fórmula de los polinomios de Hermit. Entonces, eh, recuerden que esa fórmula en ocasiones se requiere con los polinomios empezando con la potencia mayor o bien con los polinomios empezando con la potencia menor. Habría que hacer los cambios correspondientes para lograrlo, pero... Como está expresado aquí, si observan, S igual a cero indica que estamos comenzando con la potencia mayor. Bien, suponiendo que comenzamos con la función generadora de esos polinomios, nos interesaría saber qué ecuación satisface. O sea, lo estamos haciendo al contrario, que como sucede, por ejemplo, en la física a partir de la, de la ecuación de Schrödinger. Entonces, vamos a comenzar con la derivada de esta función, de esta relación de recurrencia. Y después aquí volvemos a aplicar la misma relación de recurrencia, notando que en este caso tenemos n menos 1 entonces n menos 1 me cambia por n menos 2 enseguida en esta relación de recurrencia cambiamos n por n menos 1 recuerden que no tenemos la ecuación si en ella las, los polinomios no tienen el mismo orden como sucede en este caso o sea, esta todavía no es la ecuación de Hermite. Entonces seguimos haciendo cambios para lograr lo que les digo, tener los mismos órdenes en los polinomios. Y se sustituye el hn-2 por esto. Y enseguida, esto que está aquí. Lo cambio de nuevo usando esta misma función generadora. Noten que ahora sí se logra tener todos los polinomios del, con el mismo orden. Entonces ya después de quitar las fracciones, nos queda la ecuación de Hermit. Esta ecuación se la van a tener que memorizar. Algo que pueden notar de inmediato es que no es autoadjunta porque el coeficiente de la derivada mayor es un 1 y aquí aparece menos 2x. Entonces tenemos que utilizar la fórmula que ya conocen para convertir la ecuación en autoadjunta para poder aprovechar todas las este, propiedades que nos brinda la teoría de stone Levy para estos eh, polinomios de Hermite entonces, se darán cuenta que para hacer la otra junta se debe multiplicar por esto. Y al multiplicar por esto, resulta que aparece 2n e a la menos x al cuadrado aquí, en este término, en el tercero. Eso significa que esa va a ser la función de peso al mismo tiempo. Porque aquí es constante, es un número constante. De aquí se puede definir la nueva función. Recuerden que esta, esta ortogonalidad, cuando M es distinto de N, que no la garantiza la teoría de Stunluby, yo puedo separar la raíz de esto en este polinomio de Hermit y la raíz de esto en este polinomio de Hermit. Y lo que queda ahí ya no va a ser un polinomio, va a ser una función. Y esa función en realidad está tomando esta forma. Entonces, si yo despejo HDN de esta expresión y lo sustituyo en la ecuación, me lleva a la ecuación que están viendo aquí. Esta es la ecuación que nos interesa que sale de la ecuación de Schrödinger Es la ecuación de los Ahora armónico. Profesa, esa phi de sub n es la función de peso. No. No, la función de peso la absorbo en, en la h. Entonces, esta función, qué bueno que lo preguntas porque no lo dije, mira. La integral de menos infinito a infinito de phi sub índice n por φ sub índice m y luego la de x, es ortogonal. Porque si yo pongo esta φ sub índice n en lugar de todo esto, es ortogonal. Es en realidad lo que está pasando. Recuerden que la función de peso, y eso lo platiqué en varias ocasiones, cuando estábamos en la teoría de Stonewall de que la función de peso la puedo distribuir tomándole la raíz y pegarla a una de las funciones que son ortogonales y esa nueva función va a ser ortogonal en sí, o sea la sub índice n por fi índice m integrada de menos infinito a infinito es ortogonal ¿sí? La función de peso aquí es e a la menos x al cuadrado. Pero es la función de peso de las h. La phi tiene una función de peso igual a 1. Sí, o sea, esta phi la puede meter aquí. Noten la relación que hay con lo que hay aquí. O sea, esta función... Se, se le ocurrió, al, que, al primero que se le ocurrió, se le ocurrió por esta integral. Bien. Pero es importante que observen lo que pasa aquí, porque si yo encuentro en la teoría del oscilador armónico, en mecánica cuántica, esta ecuación, me está diciendo que si yo hago este cambio de variable y lo meto aquí la phi, me voy a ir voy a llegar a la ecuación de Hermit. Y eso es muy importante, o sea, el, el, el cálculo en la dirección contraria es muy importante, porque cuando llegas a la ecuación de Hermit, y te das cuenta que son polinomios, entonces todo lo que aparezca aquí pegado a la H es igual a 2n, significa que eso nos va a pedir que cuantice las soluciones. Si supongamos que aquí esta cantidad que está expresada aquí no sale de la mecánica cuántica, sino que aquí aparece una constante que puede ser la energía. Entonces, esa constante que aparece aquí al hacer este cambio de variable en esta ecuación, me llevo a la ecuación de Hermit y resulta que esa constante que aparece aquí tiene que estar relacionada con 2N, pero 2N según la ecuación de Hermit debe de ser un número entero y esa es la manera en que se cuantiza la energía. ¿Sí? Al irse de esta ecuación a la ecuación de Hermit mediante este cambio de variable. Y estas funciones n son ortogonales con función de peso igual a 1. Y los polinomios de Hermit tienen función de peso e a la menos x al cuadrado. Entonces aquí es de interés el paso de, de esta ecuación hacia la ecuación de Hermit. Es muy importante porque es la ecuación de Hermit la que nos dice que se debe cuantizar la constante que aparece en este lugar. Bien, se requiere calcular el factor de normalización por el siguiente procedimiento. Se multiplica la función generadora por sí misma y por e a la menos x al cuadrado. Noten que este proceso nos puede servir también para otros cálculos más. Esta idea que nos van a dar en estos pasos aquí. Recuérdenla por favor, porque va, va a ser muy importante para evaluar integrales, para ayudarnos a evaluar integrales de polinomios de Hermite que incluyen polinomios de Hermite. Entonces, se multiplica la función generadora por sí misma y por e a la menos x al cuadrado. Pero fin se multiplica por sí misma, pero con distintos argumentos. unos es con t y otros con s. Y esto se multiplica ahí. ¿Por qué lo multiplico? Porque del otro lado aparecen los polinomios de Hermit y la teoría de sturm en cuanto yo la transformo en autoadjunta, me garantiza la ortogonalidad con la función de peso de la, la función que aparece aquí. Eso es lo que estamos aprovechando. Entonces, se multiplica por este exponencial para que los polinomios de Hermit queden precisamente a pedir de boca para que ya se puede integrar y encontrar resultados relacionados con lo que aparece acá. Sí, entonces recuerden, este proceso se usa para evaluar distintos tipos de integrales de polinomios de Hermit. Nos vamos con el miembro este, derecho. Noten que al, después de integrar en el intervalo que corresponde a los polinomios de Hermit, que es de menos infinito a infinito, todas las integrales son cero. ¿Excepto cuáles? Excepto aquellas en que m es igual a n. Eso me lo garantiza también la teoría de sturl igual que me lo garantizó que eran ortogonales, me garantiza que pues, sea distinta de cero esa integral, cuando m es igual a n. Entonces es la única que sobrevive. Y por tanto, aquí teníamos dos sumas, si se dan cuenta, eran, son dos sumatorias. Acá nada más queda una, porque se anuló un infinito de términos después de integrar. Y nada más nos quedó uno cuando m es igual a n. Es este. Entonces ahora la idea es precisamente evaluar esta integral. ¿Cómo la voy a evaluar? Pues con lo que está acá. Lo que está allá, si observan, hay que estar de ocioso como para que si le ocurra uno esto se puede organizar como un trinomio cuadrado perfecto, al, que, al cual le sobra esto que está aquí. Pero resulta que solo participa del integral el exponencial que es una gaussiana y afortunadamente ya no sabemos cuánto es la raíz de la gaussiana, si no lo sabemos lo buscamos. Es la raíz de pi, es la raíz de pi. Y por tanto, me queda raíz de pi por este exponencial. Pero este exponencial, si lo desarrollo en series de potencias, me sale lo que tenemos acá. Y oh sorpresa, perdón, oh sorpresa porque aquí tenemos lo mismo, excepto que los coeficientes difieren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden que las series infinitas. Si son iguales miembro a miembro, este, de, deben de ser iguales los coeficientes de las potencias iguales de los desarrollos. Entonces significa que raíz de pi 2 elevado a la n entre n factorial es igual a 1 entre n factorial al cuadrado por la integral que ven acá. Entonces, al despejar la integral, que es lo que me interesaba evaluar, me queda lo que están viendo aquí. Entonces, estos polinomios que siempre son tan difíciles de manipular, de este modo se pudo obtener esta integral. Y les recuerdo que, en general, se si usa una delta de Kronecker, porque si m y n son distintos, esto debe de ser cero. Y si m y n son iguales, me da un 1 aquí y tenemos la integral que vemos de este lado. Bien. Entonces, esto puede servir para evaluar otro tipo de integrales, haciendo los mismos procedimientos en un miembro y en otro de esta expresión. A veces no se requieren dos, a veces nada más se requiere uno, porque, por ejemplo, si hay un solo polinomio de Hermit y no dos, como en este caso multiplicados, pues no requiero las dos pero sí podría necesitar, digamos, estas dos primeras, por ejemplo. Bien, entonces, esos son trucos que nos sirven para evaluar integrales. Recuerden que existe este truco. Practíquenlo, por ejemplo, en este caso, practíquenlo. Y ahí, un día que no tengan nada que hacer, calculan este trinomio cuadrado perfecto en dirección inversa, hacen la corrección, etc. Pero hay que practicarlo. ¿Cómo la ven? Aquí es todo lo que les voy a dar de polinomios de Hermit. ¿Hay alguna duda? Me voy a regresar para que lo vean. Esto se redujo como a dos, tres planas. Tres planas. Bien. Entonces, pues este, recordar la forma que tiene. Recuerden que los polinomios de Hermit, como los manejamos aquí, el factorial va afuera. Pero hay ocasiones que a todo junto le llaman el polinomio de Hermit. Tienen que ver el texto en el cual estén estudiando, porque siempre hay un texto que les guste más que otro. Y yo estoy usando la notación del arte. Bueno, eh, tomando la derivada con respecto a T y luego la derivada con respecto a X, se obtienen respectivamente relaciones de recurrencia que son muy útiles. Bien. Y, y pues tenemos aquí unos ejemplos. Recuerden las paridades. Si es de orden par, tiene paridad par. Si es de orden impar paridad impar. Entonces, a los, a los de orden par... Les va a sobrar un término, o sea, el valor x en cero me va a dar lo que tienen acá en general. Hay que saber dónde buscarlo porque sí se va a necesitar. Y los impares deben de ser cero porque los impares si tienen paridad impar no pueden tener un término constante al final. Bien, entonces ese, ese detalle hay que recordarlo. La relación cuando el argumento es menos x, ¿cómo lo cambio por uno de x? Sí, esto también es muy útil para hacer álgebra, se ve muy inocente, pero es muy útil para hacer simplificaciones, por ejemplo. Bien, a la fórmula de Rodríguez también nos puede ser útil para hacer algunas demostraciones. Pero, pues, si se logra manipular adecuadamente dentro de un programa, se pueden calcular los coeficientes de los polinomios o los polinomios mismos a partir de esta fórmula. Posiblemente sea muy elaborada para órdenes muy grandes, pero bueno, hay, es una fórmula. Bien, entonces ahora los mismos polinomios. Ah, no les platiqué, tampoco no les dije. Esto es la, la función máximo entero. Parecido como lo vimos en, en los polinomios de Leyanda. Y esto hay que saber dónde se encuentra también, es muy útil. Bien, y se pudo obtener la ecuación de Hermit que hay que recordar, deben memorizarla. Cuando les digo que la deben memorizar es que no se las voy a poner al calce de, de los enunciados. Les pongo nada más lo que, lo que creo que deben de necesitar usar. Pero esta ecuación no se las doy. Bien, así como se manipularon las relaciones de recurrencia, es buena práctica que hagan este cálculo porque a veces necesito hacer varios pasos para resolver algún problema relacionado con las, los polinomios de Hermit. Así es de que no, no desprecien esto de que ya llegué a la ecuación y ya estuvo, ¿no? Vean cómo se tuvo que hacer, por ejemplo, cambios de los órdenes en la relación de recurrencia para poder llegar a un resultado. Todo eso hay que practicarlo. Bien. Luego, la ecuación de Hermit no es autoadjunta. Tengo que usar la fórmula aquella que aprendí, ya se la deben de saber, para convertirlo en autojunto, porque esa fórmula no se las doy. Es la fórmula del término que debo multiplicar. Entonces, al multiplicar por ese término, encuentro que la hago autojunta, pero al mismo tiempo acá aparece una función. ¿Qué función es? La que va a aparecer es esta. Bien. Bien. Y entonces, ya teniéndola en forma autoadjunta, tengo la garantía por la teoría de Sturm-Liouville que son ortogonales, son polinomios ortogonales. De esta manera. Recuerden que el límite de integración es de menos infinito a infinito. Bien. Y de aquí, recuerden también que la raíz cuadrada de esta función de peso la puedo absorber en una función como esta. Y la otra en la otra. De manera tal que esta función en sí, la integral de menos infinito a infinito de f subíndice, subíndice m por f subíndice m multiplicado por 1 dx es igual a 0. Es una función ortogonal. Al hacer este cambio de variable, o sea, de aquí es... que esa constante al llegar a la ecuación de Hermit está cuantizada porque por obligación resulta que este debe ser un número entero ¿de acuerdo? acá usamos un truco para hacer algunos cálculos entonces recuerden este truco ya sea con dos desarrollos este, dos funciones generadoras o bien nada más con una función generadora multiplicado por esto recuerden que esto es importante porque es la función de peso y entonces este truco hay que recordarlo Bien, si no hay más dudas, puedo seguir adelante entonces con funciones de la Recuerden que hay muchas cosas este, que se pueden manejar. este ay, ya, ya perdí la... Aquí está. Ah, no, esto no es... ¿Dónde está? A ver, disculpa, voy a dejar de compartir un momento. Perdón, a ver, voy a ver, a compartir de nuevo. Bien, entonces, si no hay dudas, sigo adelante con funciones de la guerra. Recuerden que hay que usar toda la experiencia que adquirimos en las funciones de Bessel y en este, los polinomios de, de Leyans para manejar estas funciones. Entonces, estoy, estoy suponiendo eso y si tienen dudas, pues consulten, por favor. La ecuación de Laguerre tiene esta forma que también deben memorizar. Esta es la ecuación de Laguerre. Aquí aparece un 1 menos X como coeficiente y como pueden notar, no es autoadjunta. No es autoadjunta y por tanto al convertirla en autoadjunta va a aparecer precisamente la función de peso acá donde está este valor. Bien. Bien. La función generadora como pueden ver es más compleja. pero es la manera en que se pueden definir los polinomios de Laguerre. Aquí estamos suponiendo que esta Z del desarrollo es menor que 1 para que sea válido ese desarrollo. También pueden tener una representación integral de esta forma. Y este, después de hacerlo, se puede obtener una fórmula de Rodríguez mediante esta forma integral y haciendo un cambio de variable. De la teoría de variable compleja, recuerden que esto es equivalente a tomar la enésima derivada, La enésima derivada de la función que está aquí arriba. Entonces se aprovecha eso. Ah, bueno, hay, hay un factorial involucrado. Bien. Entonces se puede escribir de este modo. Y esto se le llama también fórmula de Rodríguez. Es Rodríguez con S. Y aquí N es un número entero. Sí, recuerden que está relacionado con las derivadas, tiene que ser entero. La penúltima expresión es la enésima derivada de un integral de Cochi, por ello es el resultado que se ve en este lugar. Bien. Los polinomios de Laguerre tienen la forma que estamos viendo aquí. Noten cómo se agrupan los factoriales. Esto tiene que ver también con coeficientes binomiales que hay en el desarrollo para obtener estas funciones. Y Observen aquí cómo este, cuando S es igual a cero, me da la potencia mayor. Pero aquí cuando M es igual a cero, me está diciendo que es la potencia menor. Entonces, el pasar de un lado a otro se logra con este cambio de variable. Bien. ya calcular las relaciones de recurrencia es más elaborado. Entonces, aquí nos dan las relaciones de recurrencia. Bien. Hay que saber dónde encontrarlas. Es todo lo que les puedo decir y algunos polinomios de Laguerre serían estos. Noten aquí cómo va apareciendo un factorial en el de, en el denominador. Bien. Déjenme regresar a la a la definición Acá no aparece ningún factorial. Sí, entonces la posibilidad es de que a lo mejor Afgen decidió incluirlo aquí. Depende de dónde haya tomado él estos datos. Pero aquí sí aparece en el denominador el factorial. Y en todos lados observen que el polinomio de, de Laguerre. Evaluado en 0, da 1. Evaluado en 0, da 1. Evaluado en 0. En 0. Da 1. Evaluado en 0. Da 1. Entonces, en realidad, aparentemente, el último término que se encuentra aquí entre paréntesis debe ser el factorial que está acá abajo. ¿De acuerdo? Si no, eso no no nos daría siempre este valor. Pues este valor hay que recordarlo, porque es útil también al hacer integraciones de estos polinomios. Bien, entonces, si la ecuación de Laguerre no es autoadjunta, al hacer la autoadjunta se encuentra que aparece una función de peso igual a e a la menos x. Y por tanto, la teoría de Stunlubius nos garantiza esto que están viendo aquí. Y noten, además que ya nos dan el resultado. Aquí no vamos a tener que calcular la normalización de estos polinomios. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos que la normalización es 1 cuando están escritos de este modo. Y con la definición en cual este factorial aparece en el divisor. Recuerden todo eso, por favor. Bien. Del mismo modo que lo hicimos anteriormente, se pueden encontrar unas funciones, o se puede recomodar esto para encontrar unas funciones de esta forma, que son ortogonales entre sí con una función de peso igual a 1. Pero si hacemos el cambio de variable en la ecuación de Laguerre, despejamos aquí la L, nos lleva a esta ecuación. Bien, si quisiéramos calcular la normalización, entonces tenemos que hacer un truco parecido al de los polinomios de Hermit. Esto se los indico porque también igual que en el caso de polinomios de Hermit, este truco o parte de él, quiero decir, por ejemplo, nada más usando una, una función generadora y no las dos, puedo este, calcular algunas integrales. Bien, por eso es importante recordar este proceso. Este, ¿Qué más? Eh, se están reacomodando las potencias, como pueden ver, de manera tal que de la integral no participa ninguno de estos términos. Solo la X es la que participa. Y resulta que este coeficiente aparece en el denominador. Eso significa que al integrar, porque esta integral la que se puede hacer rápidamente, nos queda el 1 entre 1 menos st que es lo que estaba acá arriba en el numerador. Entonces, esto lo voy a desarrollar en series. Y se desarrolla binomialmente. Pero recuerden que este producto es el producto de dos polinomios de Laguerre. O sea que están, es el polinomio de Laguerre al cuadrado por e a la menos x, que es la función de peso. Esto es lo que aparecería en el miembro derecho de estos productos integrado. Entonces, después de desarrollar lo que ven aquí, que es lo que está en este miembro, Resulta que comparando término a término de las potencias de ST a la N, encontramos que la integral debe ser igual a 1, que es el coeficiente que está aquí en el miembro izquierdo. De ahí sale esto. Entonces, ya nos habían dado este resultado, pero a mí me interesaba de nuevo mostrarles que estos trucos pueden servir para algunas integraciones. Bueno, a ver, hay duda ahorita sobre esto, porque después vienen los polinomios asociados de la guerra. Sí, yo creo que ya también lo vamos a dejar aquí, para no meternos al tema de los polinomios asociados. Hay dudas sobre estos temas. A ver, me voy a ir hasta el al principio. Funciones de la Noten que aquí, eh, para obtener los polinomios de la guerra, se tiene que desarrollar el exponencial y multiplicarlo por un desarrollo binomial. Que vemos aquí bien hay alguna duda sobre esto recuerden la ecuación la tienen que memorizar Cuando la lleva a su forma autoadjunta, sí se puede ver la misma función de peso que tenemos en la… Debe aparecer esta. Hagan el cálculo, por favor, no es difícil. Y multiplíquenla por la función que aparece. Recuerden, es la… Es el exponencial de… es una integral de, que está en el exponente… Tienen que eh, calcularlo y multiplicar por todo lo que sale es un entre P sub índice 0. E a la integral de menos P sub índice 1 entre P índice 0. Todos esos ejercicios hay que calcularlos, ¿eh? Tienen que practicarlo. Bueno, este ya es de los polinomios asociados. Ahorita no me, me voy a meter en ellos. Pues si no hay dudas, aquí lo dejamos entonces. Si alguien necesita que le eche una mano, con todo gusto. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Si no hay dudas. Y nos vemos para la próxima clase. Recuerden, repasen para que hagan sus preguntas. El examen es el día 26. Sigan trabajando en ello, por favor. De todos el mismo 26 tienen que entregar tareas, es de que tienen doble chamba. Bueno, si no hay más dudas, entonces pues este voy a cerrar la sesión. Cuídense mucho.